Bienvenidos a Región Alternativa en el canal B.net Un programa con una mirada distinta, ahorcando temas que no todos quieren tocar Conmigo, eh, Herman Van de Velde, pedagogo, eh, más de 30 años de experiencia en el área, nicaragüense Antes de empezar a hablar vamos a tener una pequeña notita de presentación la educación en Chile en estos últimos años ha sido cuestionada tanto por sus afanes de lucro como también por su calidad y frialdad a la hora de esperar buenos resultados. A eso le sumamos los movimientos sociales que en los últimos cinco años han aumentado vertiginosamente, en un ciclo que aún comienza y que al parecer nos quiere demostrar valores muy distintos al que nosotros estamos acostumbrados a ver. Estudios han demostrado que tanto niños como jóvenes quieren y buscan alternativas distintas de relacionarse y de adquirir el aprendizaje, motivo por el cual pedagogos de distintas universidades de Europa y Latinoamérica se han volcado a encontrar soluciones y opciones alternas al modelo educacional llamado tradicional. Uno de estos ejemplos es el proyecto Abaco en Red que se desarrolla en Nicaragua, país que ha acogido al doctor en ciencias pedagógicas Germán van de Velde quien propone un nuevo método a través de cinco pilares entrelazados. Escuchar, interpretar, compartir, compromiso e integración. Él es nuestro invitado para hablar sobre el tema en Región Alternativa. Bienvenido, Herman. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio que facilitan y de poder compartir con, eh, con toda la gente que nos está viendo y escuchando. Y bueno, gracias a ustedes especialmente por, por este espacio, muchas gracias. Tu primera vez en Chile. Si, sí, la primera vez que vengo a Chile, por supuesto a Punta Arenas. ¿Qué te pareció? Yo estoy súper contento, súper contento en el sentido de que lo, la, los, todos los momentos que hemos podido compartir desde Vía Alemana, donde estuve de primero, visitando también una escuelita muy interesante, una escuela alternativa. De, en construcción, muchas experiencias muy, muy bonitas Y después la, la acogida ahí en, en Punta Arenas Punta Arenas es un, una ciudad, un, un lugar de, que me encanta, de verdad Y, y el, el tiempo no me... o sea, está bien, yo no me siento mal con, con todo eso El clima, muy bien Y la experiencia que hemos tenido en los diferentes momentos De poder compartir tanto en el centro, Juan Wesley quien es el centro organizador de, de esta visita, junto con también la, la invitación que nos hizo la Universidad de Magallanes y el trabajo con la Universidad Tecnológica, hemos tenido momentos muy agradables con personas preocupadas por la educación, con mucho interés por construir otra educación posible y la... La reacción frente a lo que hemos podido compartir ha sido muy positiva y estamos constatando que a nivel de, yo digo siempre a nivel de América Latina porque esa es la proyección nuestra de trabajo, pero ahorita aquí en Punta Arena constatando que habemos mucha gente que queremos trabajar por otra educación posible, una mejor educación posible y este es válido para todos los países de América Latina, creo yo. Hablemos un poquito respecto a otra educación posible, cuéntanos un poco cuál es la lo que ustedes pregonan respecto yeah. a... Ir, hablamos, escuchamos la nota introductoria Cinco Pasos, cuéntanos un poquito a la gente yeah. cuál es el proyecto, qué, qué es lo que ustedes sí. proponen. Bueno, nosotros llamamos Abaco en Red. Abaco lo planteamos ahí por dos razones. Uno, el Abaco es un medio de aprendizaje histórico. ¿vale? Es. Y entonces eso, con eso simbólicamente, queremos indicar que es muy importante... Aprender de la historia, porque todos nosotros todos nosotras somos productos, somos constructos sociohistórico culturales. Entonces, esa historia personal y colectiva que tenemos, hay que tomarla en cuenta en función de poder comprender y disfrutar de la realidad que vivimos en este momento. E igual es importante, pasando por el pasado, disfrutar el presente y ver el futuro el futuro que queremos, los sueños que nosotros construimos en conjunto para después ver también que, cuáles son los pasos que tenemos que seguir en conjunto para poder concretar esos sueños. Entonces este es el abaco, pero el abaco al mismo tiempo es una abreviación que quiere decir aprendizaje basado en actitudes cooperativas. Nosotros fomentamos la construcción de comunidades educativas basado en actitudes cooperativas. Estamos convencido que la educación por competencia, basado en competencias, no es eso lo que realmente corresponde a lo que es el ser humano. La educación que mucho más corresponde es la, una educación basada en esas actitudes cooperativas. Por ser humano, por la esencia humana, tendemos mucho más a cooperar. Consideramos de que esa, la competen de, basado en competencias y peor todavía cuando ese se convierte en competir, que algunos dicen que no, que basado en competencia nada tiene que ver con competir. Nosotros creemos que este es un pequeño engaño. Al, al, al final, también las competencias nos llevan a tener que competir entre competente y no competente. Y también el método que utilizan, que utilizamos en las escuelas, utilizamos no, que much, muchas veces en los sistemas educativos nacionales... Todo es, es competir en la práctica. La entonces, nota, el la, mejor, sí, el mejor el Siempre mejor el mejor estudiante, en la promoción sale el mejor, de que se le da un, un reconocimiento, el que más rápido, el que... Entonces, estas son cosas que se nos imponen, porque es mucho más agradable saber de que de repente nos ponemos una meta como grupo, que de este grupo nadie se va a quedar. Y en no me importa quién sale, de, quién sale con la nota más alta, en caso de que es necesario dar notas. ¿verdad? Entonces, esto, esta es un poco la filosofía nuestra de sistema educativo basado en actitudes cooperativas. Hay una cooperación en redes también, por ejemplo, está tan fácil poder hablar yo con alguien de Nicaragua. ¿Cómo comparto experiencias? ¿Tiene algo que ver también el tema de compartir o algo más local, algo más dentro, dentro del núcleo? En todos los niveles, ¿verdad? Abaco en red, por eso se llama en red, ¿verdad? Me También me de que, bueno, el mismo hecho de que yo tengo la oportunidad ahorita de poder compartir con, con ustedes y con tanta gente aquí en, eh, en, en Punta Arenas, esta es consecuencia de la comunicación, el compartir que tuvimos de parte de Alfredo, del, del centro Juan Wesley y, y, y mi persona y Abaco en red a través del, a través del Facebook ahí empezó todo, ahí nos conocimos, ahí hablamos, compartimos ideas y de ahí surgió la idea de, de hacer la visita. Entonces, de, como Ava Conrad, justamente nosotros lo que queremos es de trabajar a nivel con una proyección a nivel de América Latina, porque de la filosofía ya le dije de que la actitud es de aprendizaje cooperativo sin fronteras, ¿verdad? uno, y el otro es desde América Latina en América Latina y hacia América Latina. La construcción de nuestra propuesta pedagógico-metodológica viene del contexto centroamericano. En esos 30 años que, que mencionaste, de, bueno, primero fue a nivel de Nicaragua, después en, a nivel de Centroamérica, de manera muy participativa, construyendo esta propuesta alternativa y que ha permitido, o sea, después de esa experiencia a nivel de Centroamérica, consideramos que ya es, ...era tiempo para compartir eso también a nivel de América Latina... ...que lo estamos haciendo desde hace dos años... ...y ha habido una respuesta que, que no nos podíamos imaginar... ...en los dos años... ...con eso es como validar... ...como estar más seguro aún... ...de que de verdad hay mucha gente que queremos... ...que queremos apuntar y trabajar juntos... ...para esa otra educación alternativa popular... ...que es posible... ...y que desde adentro del sistema... Y desde afuera, otros de que sí vamos haciendo, estamos haciendo pasos, a, pasos importantes para lograr esos cambios en cada contexto con sus particularidades, por supuesto, ¿verdad? No, no no tiene que ser. Otra, por ejemplo, con quien coincidimos muchísimo, seguro ustedes lo conocen, la película de la educación prohibida. Sí, ¿Sí? Ya a partir de ahí, nosotros estamos en, en conexión con, con el productor de la película. Pero, pero. Saliendo un poco de, del tema puntual y viendo un poco el esquema más general, los profesores son quienes enseñan a los niños, los profesores están contratados por un establecimiento, el establecimiento tiene una línea, esa línea está dada por marcos de gobierno que no han cambiado en los últimos 50 años. ¿Cómo se cambia eso? O sea, ¿Cómo le vas a decir al niño que piense distinto si es que le dicen desde la estructura que piense de una manera uh -huh. ¿Cómo entra? esta idea o, o cualquier idea de cambio desde Exacto. dónde es de verdad es un es una situación muy compleja no es algo que va a pasar de un día para otro igual con respecto al sistema económico que tenemos ¿verdad? también lo queremos cambiar y tampoco no se hace de un día para otro ¿Están pero si nosotros miramos en américa latina pero ambos problemas están conectados claro que sí es esto. Si nosotros hablamos de aprendizaje cooperativo, eso tiene que ver con el movimiento cooperativo también a nivel de una economía solidaria. Y tiene que ver con todo lo que es el apoyo, el apoyo mutuo, el, la ayuda mutua que también se llama cooperación a nivel local, en la comunidad, a nivel nacional y a nivel internacional. Aunque siempre uno tiene que hacer un análisis crítico, ¿verdad? porque muchas veces se llama cooperación internacional y de cooperación no tiene nada, sino más bien son cosas que se imponen de cara a, a, a sacarle beneficio más bien. Y aquí, bueno, nosotros lo aceptamos a veces, pero sin que de verdad sea, sea cooperación. Pero yo creo que no podemos ser pesimistas, no, de, no tenemos que ser pesimistas. Hay muchas razones para ser optimistas, creo yo. En todo lo, si nosotros trabajamos con cursos y diplomados virtuales, una maestría virtual que tenemos junto con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en gestión del desarrollo comunitario. Tenemos gente participando en esos cursos de todos los países de América Latina, no en un solo curso, en los diferentes cursos. Y nosotros nos damos cuenta cómo en cada uno de los países, en Colombia, en Ecuador, en Chile, aquí en Argentina, en Bolivia, cómo en cada uno de esos países hay experiencias particulares, a veces pequeñas, otra vez un poquito más grande, pero en función de trabajar de una, hacia una educación de calidad, una educación alternativa lo que nosotros necesitamos y con Conred queremos contribuir a eso de que todas estas experiencias se interconectan, se relacionan, porque si yo sé que vos estás trabajando en algo muy interesante, yo también y de repente mira, ah la pucha vamos como, como en, en, en el mismo sentido, respetando las diferencias que hay, pero eso me da fortaleza porque yo sé que no estoy solo. Ahora, eso. ¿cómo, ¿Cómo me conecto con las personas? ¿Hay un, ¿Ustedes funcionan en una plataforma virtual? ¿Tienen aplicación en los celulares? ¿Es algo que ahí tengo que ir a algún centro? ¿Cómo, por ejemplo, si yo, uh -huh. Gonzalo, digo quiero participar o quiero ver qué está haciendo la gente de Nicaragua? Quiero, ¿Cómo los encuentro? Yeah. Nosotros tenemos el sitio web que es www.abaconred.com y dentro del sitio web tenemos diferentes, uh, diferentes componentes. Un componente es nuestro boletín que semanal, quincenal, cada vez que cuando hay algo nuevo, ahí va el boletín a toda la gente que está suscrito. Está el componente, de, tenemos dos grupos de reflexión que la gente también puede inscribirse, uno sobre educación alternativa, el concepto y la experiencia de educación alternativa, y otro que tiene que ver con qué significa ser un facilitador desde ambiente virtual. Hay un componente que tiene que ver con recursos de aprendizaje, para mí es uno de los componentes más importantes. Es como una biblioteca virtual, pero muy relacionada con toda la temática que nosotros trabajamos. Esa es una biblioteca virtual, que la estamos reestructurando ahorita, donde vos podés entrar, de bajar los recursos que hay. ¿Hay que pagar y eso? No hay que pagar para eso. Porque queremos de verdad, uh, si, si hay un texto que, que yo escribo o que otra persona escriba, esas son ideas que hay que compartir. Este, este más bien ¿Y, y yo puedo poner un texto en esa biblioteca? Se puede proponer. No está libre. Perfecto. O sea, nosotros revisamos lo que propone. Hay un pequeño filtro. Sí, hay un pequeño filtro. O sea, es en, una especie de Wikipedia sí, no, enfocada en sí, un... No tema. va automáticamente, yeah. porque queremos ver también un poco... Tiene que ser dentro del, del marco de la filosofía esto. Pero no solo son trabajos nuestros, también son otros trabajos de otras personas que, que quieren compartir, por supuesto, ¿verdad? Porque hay que ver los derechos de autor. De Después tenemos el, el componente de perfiles. El componente de perfiles es con la idea de que personas con mucha experiencia en educación, en trabajo social, que vale la pena, que son muchísimos por supuesto, pero bueno, lo estamos construyendo, pero que vale la pena de, de, de proyectar más allá de su, de su propia comunidad, de su país. Y entonces nosotros le ponemos una foto y un link donde aparece la biografía de esa persona y más allá también algún, algún escrito, algún documento, un link a, a algún trabajo que, que hizo. Otro componente que es muy importante también, porque este es el que permite más los contactos directos con la gente, que es el aula virtual. Una plataforma educativa con cursos y diplomados y donde, donde también trabaja la maestría. Pero la maestría es de la UNAM, no es nuestra. Después tenemos el Facebook, que también es muy importante, la página de Abaco, la, en Red. Como, Abaco en Red se llama la, la página palabra. de Abaco en Red así se llama y bueno mi página una página personal que tengo yo muy ligado a ese de, tenemos Twitter que también se llama Abaco en Red la dirección y también estamos muy activos en LinkedIn además de la página de Facebook también tenemos un grupo en Facebook que se llama Abaco en Red donde tenemos bastante cantidad de, de gente participando, participando en eso y de cada curso y, o diplomado que hay, siempre se hace un grupo en Facebook, para que entre ellos y ellas también se, se logra una comunicación un poco también en la parte social, ¿sí? porque una de las cosas que, que nosotros planteamos muchísimo es una educación de calidad, es una educación donde hay lugar también para las personas, la relación humana, la relación afectiva ¿sí? como algo muy importante, y hemos constatado cómo en los, con la metodología que nosotros trabajamos en los cursos y los diplomados, la relación afectiva a través del Internet es importantísima. ¿Se, ¿Se puede recuperar? Y se puede construir eso. Igual, la misma cara que vos me pones ahorita, la puse yo al inicio. Un susto de verdad que uno piensa que es como muy impersonal. No es cierto. O sea, no, no es que sí. con, no, me susto pero creo que hay también ciertos, ciertas cosas que no se no puede reemplazar un computador como un cariño, un abrazo, un papá, sin cosas que son. Sí, bueno, pero sin embargo, sin embargo, el cariño se siente a través de, de, lo, que, de lo que escribe la gente y en función de, de, de la temática que trabajamos, ¿verdad? Para nosotros en todo curso, el desarrollo de cada curso es tratamos de ser consecuente con lo del aprendizaje cooperativo. Entonces no es una relación de un estudiante o una estudiante con un profesor o una profesora. No es eso el curso. El curso es, por ejemplo, ahorita, hay un diplomado en facilitación de aprendizajes donde hay 24 personas participando de 12 países. Entonces, la intercomunicación entre ellos es muy importante. Entonces, allí se hace a través de chat, se hace a través de foros, donde de repente yo puedo decir como facilitador en este foro no voy a participar. Es entre ustedes. Y de, no, no necesariamente... No necesariamente, nadie tiene la última palabra, sino el aprendizaje lo vamos construyendo entre todas y todos. Nosotros damos algunos insumos de textos, de libros o de, que pueden leer para, para alimentar el foro. Sin embargo, también estudiantes pueden decir, ve, pero yo tengo un, un documento sobre esto interesante, compártelo. Y eso no necesariamente lo tenemos que leer antes. Porque cualquier texto es válido, si no coincide con la filosofía nuestra, lo aprovechamos también para, para ponerlo al debate. Ya, ya empezando a cerrar, ¿cuál es su público objetivo? ¿Qué le gustaría encontrar en Chile? ¿Cuál es la invitación que le hacen a la gente? Ya. De la invitación que nosotros queremos hacer a todas las personas interesadas en educación y de, de, de trabajar como, como facilitadores de procesos de aprendizaje a nivel de América Latina, es que juntémonos en el sentido de conectémonos. ¿sí? Conectémonos porque nos podemos fortalecer muchísimo en la medida que sepamos de que hay otras personas que están trabajando, igual como yo, en función de esa otra educación posible que después también me va a llevar o que va a ser un aporte muy importante en función de esa otra sociedad posible que queremos aquí en América Latina. Fomentemos... El, el, la valoración, la valoración eh, fuerte de lo que desde América Latina podemos aportar para eso. No necesitamos basarnos siempre en lo de Europa o lo de los Estados Unidos o lo de Canadá. Nosotros aquí tenemos experiencia interesantísima que de verdad pueden ser el soporte para que vayamos trabajando juntos y juntas para, para, para construir... Ese, ese, para, para concretar ese sueño conjunto que tenemos. Para, para Chile diría yo lo mismo, ¿verdad? Como una de, de esas visitas hacen posible que de verdad, bueno, ya con, con, con Alfredo nos conocíamos, pero ya después de esta visita es diferente, ¿verdad? Porque ahí tiene razón de que no es, de que a través de la red esa relación afectiva es todo, no. Pero sí, crece la gana. La, la la, el año pasado fui dos veces a México, invitado, y entonces en la maestría tenemos dos personas de México, en cada visita me encontré con uno de ellos, que se tuvieron que desplazar mucho mucho una distancia grande, pero teníamos la gana de encontrarnos también presencialmente o sea, se pueden fortalecer los lazos de que, se, que se empiezan dentro entonces, de la este red es, un, es, es muy, muy, muy fuerte el tema y, de la es algo importantísimo hoy en día ahora el tema latinoamericano ¿Cuál es, ¿Cuál es el concepto, el, el valor agregado que, que le da el valor Nosotros estamos en Chile, un poco más apartados, nosotros en Punta Arenas, más apartados aún. Ajá. Es difícil sentirse cercano a países de Centroamérica por razones no de que no querer, sino porque la geografía y la distancia es grande. ¿Cuál, ¿Cuál es el valor agregado que da el valor, el sentimiento latinoamericano, la importancia de conocer otras culturas? Uh -huh. Mire, yo creo que, bueno, uno de los textos que que nosotros tenemos como que Red dice, la cooperación como esencia humana, la actitud cooperativa como esencia humana. Y cuando investigamos alrededor de eso para poder llegar a esa conclusión y de poder definir esos cinco pilares, ¿verdad? esos cinco pilares que mencionaron en la introducción, como una expresión de lo que es la cooperación genuina, ¿sí? este es también un sentir que se da mucho más fuerte. Aquí en América Latina que, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, donde el individualismo es una actitud mucho más, mucho más sentida en la población. En América Latina no. Yo siento aquí el calor de las relaciones humanas. de Aquí de repente en la, en, en la calle donde vivo yo ocurre una cosa, inmediatamente toda la, toda la vecindad está pendiente en función de, de, de resolver ese problema que pueda haber en el, donde, donde ese vecino o vecina. Entonces hay una, un calor humano en, a nivel de las relaciones. Yo aquí también, bueno, yo soy totalmente nuevo, ¿verdad? Aquí nadie me conoce, pero la relación, sentir esa relación con, con la gente, de la reunión que tuvimos anoche, yo sentí, sentí eso de la gente se escucha, la gente se, re, se respeta, la gente está pendiente de lo que, de lo que, de, de lo que pasa, es es una relación de verdad totalmente diferente y ahí está el fundamento esencial de yo digo no América Latina mucho tiene que desde adentro aportar para su propio futuro no necesitamos siempre de decir o de poner como ejemplo lo que hay allá de, no es aunque yo de origen soy de allá verdad pero pero no es eso el ejemplo que necesitamos esa construcción colectiva desde nuestro propio contexto socio-histórico-cultural de América Latina, hay muchos elementos positivos que quedan todo para que nosotros podamos también construir nuestro futuro y que dejemos de que otros decidan por nosotros. O sea, esa lucha por la segunda independencia de América Latina, de nuestra América, es de verdad algo que desde abajo en red, un poquitito, a veces de digo arena, yo, un granito de, de arena, pero mi, mi compañera dice que no hay que decir granito de arena, hay que decir granito de maíz. Aquí en de, América Latina. Sí, bueno. Aportar un granito de maíz para construir esa nuestra América que queremos. Bueno, Herman, muchas gracias. Te doy los últimos minutos para que eh, te dirijas a los amigos de nuestro programa. Bueno, que de nuevo, ¿verdad? Ustedes muchas gracias por haber podido compartir sobre Abaconred y... Yo les invito a todas las personas que, que puedan, que tienen acceso a internet, de que nos visiten en internet www.abacomred.com para que nos conectemos a través del sitio web, a través del Facebook, a través de LinkedIn, a través de Twitter, porque ese de enredarnos, enredarnos, enredarnos, de construir esas redes, son muy, este es algo muy, muy importante, porque podemos compartir podemos fortalecer la misma experiencia que, que, que cada quien de nosotros tenemos y nos escriben y con mucho gusto nosotros respondemos también y bueno, de verdad, tenemos que ser optimistas porque esa nuestra América posible seguramente que va a llegar. Bueno, Irma, muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes nos vemos pronto en un próximo programa de Región Alternativa. Chao.